Vamos a saludar a nuestro invitado desde Santa Cruz, al viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gabriela le saluda desde La Paz. Bienvenido. Gabriela, buenas noches. Saludo a toda la teleaudiencia y prestos pues para hablar de salud y de ese tema que ha estado eh, preocupando a toda la población boliviana. Viceministro, se ha identificado el arena virus. Es lo que ha concluido después de los resultados que ha eh, proporcionado enlace y ¿en ¿qué consiste? ¿Cuál ha sido el trabajo? ¿Cómo se ha sido eh, desarrollando por parte del Ministerio de Salud? Si nos puede explicar, por favor. Eh, bueno, los resultados por los cuales hemos demorado era para tener la certeza y no aventurarnos. Hay que ser responsables como Ministerio de Salud y como todas las autoridades de salud también en el CEDES de La Paz de poder dar la información precisa y exacta eh, y es lo que hemos hecho. La ministra esta mañana ha anunciado mediante conferencia de prensa que, bueno, después de hacer estudios de biología molecular, que se en tiempo real, eh, tanto en, en los laboratorios de referencia, tanto en La Paz como en Santa Cruz, el CENETROP, eh, han dado resultados positivos para Arenavirus, la familia Arenavirus, con lo que estaríamos determinados que es un Arenavirus del Nuevo Mundo. Dentro de toda esta familia tenemos que identificar, todavía no nos vamos... ...tampoco a ser irresponsables en aventurarnos... ...como alguien estaba hablando sobre virus machupo 2... ...o que, que en verdad no existe esa, esa denominación... ...pero eh, estamos en los estudios de eh, secuenciamiento genético y cultivo... ...que se están realizando en el eh, Centro de Control de Enfermedades... ...el CDC de Atlanta... Eh, ...el cual, bueno y muchos preguntan por qué en Atlanta y no en Bolivia... Eh, pues el, este, este lugar, este laboratorio, es el centro de referencia para las Américas para este tipo de virus, así que a través de la Organización Panamericana de Salud todos los países nos hemos puesto de acuerdo a elegir ciertos laboratorios de referencia a nivel nacional, eh, perdón, a nivel regional y en este caso, nosotros tenemos eh, nuestra referencia nacional, es el re, de referencia de las Américas, y aquí se está haciendo el secuenciamiento genético dentro de unos 8 a 10 días, tendremos los resultados ya confirmatorios para ya identificar adecuadamente la especie del virus a, el, el que estamos a, manejando, nuestro, que antes era nuestra hipótesis, ahora confirmado, es el arenavirus, el cual es importante, Gabriela, aclarar también de que dentro del país Hablando eh, epidemiológicamente y de la enfermedad, hemos tenido eh, presencia de tres especies: ¿no? hemos tenido de, eh, el machuco, hemos tenido eh, el virus chapare y el virus eh, paranense. Eh, que, si bien está vinculado con el Brasil, pero también se han tenido reportes en el país de esto. Entonces, falta identificar la especie del virus, del arenavirus, para poder determinar. Sabemos eh, determinar eh, eh, con exactamente la gente etiológica. Lo que sabemos, y como se anunció, eh, eh, el arenavirus tiene como reservorio y vector principal a los eh, roedores. El Calomis cayusus, en este caso, es uno de los eh, eh, vectores o ratoncitos que, que tienen una actividad esencialmente eh, selvática de campo, aunque pueden llegar a ser peridomiciliarios cuando la, hay mucha invasión hacia su territorio. Eh, ahora, eh, justamente por eso, Gabriel, si me estoy extendiendo quizás, el, hemos desplazado unos equipos. Hoy día, eh, un segundo equipo, contingente de especialistas, para ir a buscar y colocar, eh, el, el, ubicar adecuadamente hasta dónde se pudieran haber expandido estos Roedores, puesto de que el año pasado habíamos colocado en la zona norte de La Paz donde eh, aparentemente pudiera eh, haberse expandido el territorio de estos eh, eh, ratoncitos el, toda esta búsqueda lo está dirigiendo hacia es eso pero el año pasado no se encontró no se, eh, es, este vector así que ahora veamos si es que hubo alguna expansión de su territorio o fue alguna persona, alguno, eh, algún ciudadano que, es, eh, que ahora te, te estaríamos buscándolo como nuestro caso índice, que se desplazó a la zona del reservorio y trajo la enfermedad hacia Caranavi. Justo eso le iba a preguntar, viceministro, y para identificar, porque ustedes hablaban del paciente cero, cómo se está trabajando con la familia, eh, si existe riesgo en la zona. Eh, le digo para aclarar, porque había una movilización hace instantes acá en la sede de gobierno y, y de hecho eh, algunas autoridades, eh, comunarios decían, necesitamos... Eh, eh, eh, que se trasladen las autoridades en salud, que nos expliquen si es necesario tomar otro tipo de medidas para poder explicar este tema y que nos quede claro, por favor, viceministro. ¿Cómo se identifica qué medidas se están asumiendo y si se van a trasladar, aparte de ese segundo eh, equipo que han mencionado, es suficiente? ¿Cómo se desarrolla una situación de control también en la zona donde se ha presentado el caso? Precisamente, el primer contingente es uno de equipo de investigación. Eh, clínico Epidemiológico, el que se desplazó el día de ayer, el día de hoy está, es un equipo eh, especializado en salud ambiental, eh, buscando el vector, el ratoncito, y los acompaña también un, un experto de la, eh, nacional de la OPS, el cual está acompañando todo esto. En total están ser en el día de ayer, fueron cuatro personas, cuatro eh, profesionales especialistas. El día de hoy se han desplazado un equipo de cinco personas más el especialista de la OPS. Entonces estamos hablando de 11 eh, personas que están muy bien capacitadas para, esta, eh, para la investigación y que están eh, en este momento allá. Eh, nosotros indicamos, es eh, muy difícil para la población de Caranavi para las poblaciones eh, ...que ya, eh, grandes de este tipo están eh, totalmente fuera de peligro. Lo que tenemos que ver e investigar son otras poblaciones mucho más alejadas, interiorizadas... ...y es ahí donde se van a desplazar nuestros equipos. Y nuevamente, son medidas generales que hay que tomar de cuidado... ...generalmente en las actividades eh, de agricultura. Eh, utilizar botas, utilizar eh, guantes, eh, utilizar un barbijo simple pero estas estas, en estas zonas eh, deberíamos empezar a hacer este uso, si es hasta que podamos concluir la investigación. Muy posiblemente la investigación determine de que no existe el Calomis callosus este ratoncito en, en esta zona, lo que nos llevaría a, a adelantar una hipótesis en la cual el, la persona, el caso índice, se haya desplazado aún más adentro eh, y donde hay zonas del, ya del lado de Beni para poder eh, contagiar la enfermedad. Son hipótesis que se manejan, nosotros no lo manejamos todavía como dato oficial, tenemos que venir a comprobar estos elementos para poder eh, recién hablar con certeza. Hasta el momento todo, este elemento, todo lo que usted me, me ha preguntado en esta, eh, sobre estas intervenciones se basa en la hipótesis, tenemos que demostrarlas, y, pero ratificar esto, Gabriela, Toda la población tiene que mantenerse eh, serena, con calma, no hay riesgo. No se han presentado nuevos casos eh, en relación al caso primario ni procedentes de la zona. Lo que nos hemos quedado con el caso eh, índice que tenemos que todavía que, eh, investigar y de, eh, confirmar eh, cuál es su procedencia y, y quién es. Tenemos el caso 1, que es eh, una persona que realizaba su internado eh, de medicina en Caranavi y tenemos el caso 2 y 3 que son contactos primarios directos del, del caso 1, que son los médicos, los galenos que tenemos hospitalizados en La Paz, el, el cual también importante aprovechamos para informar de que uno de ellos es, está en terapia intermedia, ya no en intensiva, eh, está con eh, estable, recuperación lenta pero favorable. Y el, el otro colega es el que tenemos todavía con un diagnóstico, un pronóstico reservado, Gabriela. Viceministro, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo se transmite? Eso es a través, nos explicaba usted de los roedores, eh, también de persona a persona, un poco de, de este tema, porque lo decíamos, eh, entre la mucha información existe también desinformación y por eso es pertinente señalar eh, cuál, es, cuál ha sido el mecanismo, por cómo es que eh, también los dos médicos han adquirido este arena virus. Eh, la transmisión es eh, generalmente a través de los ratoncitos eh, y el contacto con sus excretas, orina eh, o heces. Recordemos que en la, eh, un, una especie relacionada, que es la del eh, machupo, que estuvo en 1959 en San Joaquín, en Magdalena Beni, ...cuando se investigó fue precisamente por la contaminación de los alimentos... ...por este ratoncito eh, que contaminaba, orinaba sobre los alimentos... En ...ese caso fuera, era eh, particularmente el queso en, en San Joaquín en ese, en ese entonces... Eh, pues, eh, ...se mantiene ese tipo de transmisión como principal forma de transmisión... ...de los eh, arenavirus que tienen como reservorio los, los, eh, los roedores... ...ahora la transmisión de persona a persona es mínima... Eh, ...la transmisibilidad es baja... Esto está demostrado, pero existe la transmisibilidad y ¿a través de qué? A través del contacto de fluidos corporales, eh, esencialmente a través de la sangre. Eh, es por eso que las medidas que se, que se toman con los pacientes tratados es eh, con medidas de protección o de bioseguridad tipo 4. Esto no hay riesgo para las personas que van al hospital, que van a consulta externa, de laboratorios, absolutamente cero riesgo. El donde se tiene que tener cuidado, estas personas se encuentran aisladas y hay un personal que está ya eh, entrenado con las medidas de bioseguridad usándolas, donde se reduce el riesgo eh, igualmente. Mientras se mantengan las medidas de bioseguridad, se, eh, no hay riesgo. ¿Quiénes tienen el riesgo? pero están bajo vigilancia activa del CEDES La Paz y del Ministerio de Salud, son las personas que han estado en contacto cercano con el caso 1 y con los eh, dos colegas hospitalizados. Todas estas personas eh, están, pues, se les está haciendo seguimiento, si es que presentan algún tipo de síntoma, signo o síntoma ya se han ido descartando varios de ellos que aparecen, bueno, eh, bueno a veces eso matiza, a veces eh, el miedo o la preocupación, hace que pudiera parecer que hay síntomas pero se han hecho los descartes tenemos ya definiciones a través de los expertos de la sociedad boliviana de infectología de los expertos nacionales e internacionales se han valorado las definiciones de caso y con eso hemos descartado prácticamente todos. Teníamos tres casos en los que pudiéramos hablar de casos sospechosos. Uno ya lo hemos descartado y posiblemente en las próximas eh, horas o días podamos descartar los otros dos ya con eh, observación en, y seguimiento en domicilio. Viceministro, eh, para precisar esto que usted nos viene explicando, eh, ¿Se tiene eh, el contacto con la familia, sea de, de la persona índice que nos menciona, de la paciente 1, de la eh, médica que, eh, que, que perdió la vida? ¿La familia se ha tenido el contacto con ellos? Eh, ¿Cómo ustedes realizan ese mismo control, por favor, eh, en lo que se refiere a esas dos personas? Bueno, eh, con relación al caso 1, eh, la... Eh, interna medicina que lastimosamente ha fallecido, falleció ya eh, el 4 de junio, el contacto con los familiares ya desde, estas, desde, desde hace unos días ha sido constante. Así, eh, hoy día y, y ayer se tuvieron reuniones para aclarar, para tomar los, los, eh, los laboratorios correspondientes, pero es importante, no, no han desarrollado sintomatología. Había un, un familiar cercano que aparentemente pudiera verlo, eh, estaba desarrollando síntomas, pero se descartó rápidamente a través de los laboratorios realizados. Es importante también indicar por qué no antes. Es una pregunta que eventualmente se la ha realizado. Y Gabriela, ¿por qué no antes? Porque en el norte de La Paz tenemos una, eh, una epidemia de dengue, donde hemos tenido que lamentar más de siete fallecimientos el, que se han concentrado en el norte de La Paz, y, y las características clínicas son muy similares con la del dengue grave y lo de la fiebre hemorrágica. Es por eso que en el caso 1 eh, ha sido difícil de poder determinar hasta que se pudo, ya cuando se desarrollan estos dos casos, eh, que no tienen relación o no han sido expuestos a zonas endémicas de dengue, es cuando se, eh, eh, se activan las alarmas y, bueno, eh, tardan un poco en notificar en los centros hospitalarios. El viernes pasado eh, es que se notifica al Ministerio de Salud sobre esta situación y desde el viernes, eh, finalizando la tarde, la noche, es que se toman todas las acciones pertinentes en las, entre las cuales se ha hecho, por ejemplo, eh, la generación del plasma eh, hiperinmune que se ha generado a través de, de, de, bene y de los eh, y ese suero o ese plasma se ha dado como parte del tratamiento también el día eh, lunes llegó el antiviral la ribavirina el cual también se ha administrado como tratamiento. Y bueno, son parte de las medidas que se han, se han tomado como ministerio, además de las intervenciones, el seguimiento de casos, el envío de muestras, el procesamiento de muestras, la biología molecular y las capacitaciones y dotación de insumos de protección personal para los nosocomios eh, que tienen estos pacientes. viceministro Ministro, le, le digo esto porque la familia en determinado momento en declaraciones también a los medios de comunicación decían que no se había permitido salir a, a, a la eh, médica del, del lugar, eh, decían que era dengue, eh, lo, que, lo que usted me viene explicando, se le dio eh, el tratamiento oportuno, ¿por qué demoran tanto?, ¿cuál es el procedimiento?, eh, porque de, de cierta manera incluso eh, se hablaba de una denuncia precisamente por el, eh, la manera en la que se ha actuado eh, y no se le dio la celeridad. ¿Cuál es el, el informe que ustedes tienen sobre este caso y sobre el procedimiento, que se viceministro, con relación a la paciente que lamentablemente perdió la vida, la médica en este caso? Sí, eh, tenemos, eh, según el informe y el reporte eh, eh, que se tuvo en su momento, la paciente estuvo siete días hospitalizada en el hospital de Caranavi, allá en, en, en, en el presidente del municipio, eh, capital y ciudad del mismo nombre. Eh, el día 27 de mayo es referida a la ciudad de La Paz, ya eh, con signos eh, evidentes de dengue grave, manifestaciones hemorrágicas. Y eh, bueno, es trasladada inicialmente, tenía que ser atendida en el Seguro Social Universitario, pero la derivan a la, un, un privado, del privado la derivan de, al, al gastroenterológico, donde termina en terapia intensiva, desde el 27 hasta eh, su, donde tuvimos que lamentar su fallecimiento el 4 de junio. Eh, hay la denuncia que hizo la familia, en ese sentido, cuando hicieron la denuncia inicial hacia el Ministerio de Salud, corren los elementos que, que están tipificados en nuestra norma nacional, que es la auditoría médica. Se está procediendo con la auditoría médica, está bajo análisis, eh, pero... Ya como es de conocimiento también público, han recurrido al Ministerio Público para hacer una denuncia en la cual está procediendo ya por una normativa que es fuera de la competencia del Ministerio de Salud. Pero, por supuesto, el Ministerio de Salud está totalmente dispuesto a poder colaborar con toda la investigación. La auditoría que se nos ha solicitado también será entregada a la familia como fue indicada. También será entregada a, eh, si es si requerimiento del Ministerio Público, se hará, por supuesto, la toda la colaboración correspondiente. Muy bien, viceministro, quiero cambiar eh, y volver al tema de, de la prevención. Ustedes decían, eh, se están tomando como Ministerio de Salud eh, todas las medidas de bioseguridad, eh, lo que significa no es necesario, eh, de momento, así lo hemos entendido, eh, una emergencia sanitaria a propósito de este tema. En ese sentido dejamos a consideración, los casos están concentrados en la paz, y bueno, como marca la, la norma declaratoria de declaratorias eh, de emergencias sanitarias nacional Dejamos bajo consideración del gobierno departamental de la paz El servicio eh, departamental de salud, la declaratoria de emergencia ¿Qué criterios se evalúan en este caso, viceministro? Solo por, por conocimiento general para una emergencia eh, Son cuatro elementos básicos esencialmente cuando eh, hay dicha, dicho evento coloca en riesgo la vida, segundo, cuando es un evento inusitado o inesperado, tercero, cuando hay riesgo de propagación y cuarto, cuando a raíz de este evento se tiene que restringir la, el transporte o circulación eh, así, en las áreas afectadas, a circulación de personas, de comercio, de viajes o de turismo. En ese sentido no cumple eh, bueno, a un criterio inicial, eh, no hay eh, elementos suficientes para hacer una declaratoria de emergencia nacional, pero somos respetuosos de las autonomías departamentales y dejamos esa decisión en conjunto, por supuesto que si hay la consulta del, del CEDES La Paz eh, lo, lo haremos, pero es una decisión del gobierno autónomo eh, departamental. Ministro, aprovecho, eh, viceministro, aprovecho las, eh, las consultas que nos llegan a través de las redes sociales y la mayoría está vinculada a identificar los síntomas, si existe un riesgo, las personas que se encuentran en Caranave, eh, eh, ¿qué medidas tienen que, que tomar? Por favor, si podemos recalcar aquello, nos escriben mucho para poder responder a las personas que nos están eh, siguiendo también por avía la televisión. Eh, por supuesto, entender que el... ...hay que tener mucho cuidado con donde se almacenan los alimentos... ...y no hablamos de la ciudad de Caranavi, sino estamos hablando de eh, el riesgo... ...ante esta, la, una hipótesis que se maneja... ...de que el vector haya avanzado hasta esta zona... ...pero repito, el año pasado se hizo una inspección... ...recolección de, eh, de muestras y de vectores... ...a través de las, de las eh, trampas que se colocan... ...para hacer la vigilancia eh, que, que se realiza... ...y no se encontró este vector este ratoncito. Pero de todas formas, medidas generales, que son las medidas que se deben realizar en cualquier eh, en, en cualquier domicilio, es pues, proteger nuestros alimentos de, de cualquier eh, eh, insecto o, o roedor. Eh, el, para las personas que realizan actividades agrícolas en esta, en esta zona, eh, tienen que utilizar la recomendación en donde hay vectores, repito, en la Norte de La Paz no se ha demostrado la presencia del vector, pero en la zona donde hay vectores como, eh, y, y es zona endémica de, fiebre, de eh, estos roedores con presencia de fiebre hemorrágica, es el uso de botas, es el uso de guantes y el uso de barbijos simples para las actividades agrícolas. ¿Hay riesgo con las actividades agrícolas? Me refiero a la producción, los alimentos, todo lo que se vaya a producir. Si ¿sí está el contacto también eh, con los roedores en estas zonas? No, el virus es bastante lábil. Eh, no, considera, no se considera que exista eh, el, el riesgo eh, para esto. Evidentemente, eh, si es que se demostrara la presencia del vector, ya se van a tomar otro tipo de acciones, pero por el momento no lo tenemos, que haya este vector, este ratoncito en la zona del norte de La Paz. Permítame una consulta más, viceministro, aprovechando... Eh, su visita. Eh, me decía eh, esto es nuevo para el país, en la medida en la que se está presentando ya se ha eh, en la zona registrado este tipo de casos me hablaba de un caso de, de, de la década del 50, pero eh, nos ha agarrado de imprevisto a la situación, ¿cómo se manejan por favor estos temas? Bueno, eh, tenemos uno del 59, tenemos otro brote, otro pequeño brote, denominémoslo así, en el 2008 ya en, en la zona tropical de Cochabamba, eh, pero han sido autolimitados, porque no se considera, en el marco de las hipótesis eh, que se manejan, es que el contacto del roedor es eventual. Hay que considerar que también estas cosas pueden ser facilitadas por el cambio climático, por ejemplo, inundaciones que pueden forzar eventualmente a la migración de, del hábitat habitual de... De, de estas especies a otros lugares, pero generalmente eso suele ser de forma eventual o accidental o forzada, eh, normalmente se restringen y vuelven a, hacia su territorio, eh, por lo cual se, bueno esto lo vamos a dejar para las investigaciones eh, que se vienen desarrollando, ya con el equipo que le mencioné que se desplazan, ya se han desplazado. ¿no? ¿Se hará alguna campaña para la eliminación de los roedores? Eh, viceministro, eh, luego se viene a, a evaluar también eh, ¿Las acciones? ¿Así lo estoy entendiendo? Posiblemente si es que en, encontramos el... El Calomis Callosus en zonas eh, domiciliarias o peridomiciliarias domiciliarias en el norte de la Paz eh, se procederá con esto. Por el momento tenemos reportes de que no existiese esto, eh, pero vamos a esperar la confirmación de nuestros equipos para tomar las medidas correspondientes. Espero que serán en, en los próximos días. En ocho días se, eh, se conoce el tipo, eh, la familia, me dice para identificar específicamente de qué se está la, hablando, ¿no? Y luego viene eh, el tratamiento. Existe un tratamiento para ello. ¿Cuál es la manera de proceder? Bueno, con respecto al tratamiento, el tratamiento es general y generalmente de sostén y sintomático. Es decir, no hay tratamiento específico para fiebre hemorrágica como tal. O sea, un medicamento que haya sido diseñado para esto. Ahí se ha demostrado que hay un dentro de los tratamientos que ayudan para la recuperación es el plasma hiperinmune. Es un plasma que, es, que se extrae eh, de, de la sangre eh, de una persona que, haya, que, se haya que se haya enfermado y haya recuperado. Tenemos estos casos en la zona de Beni, porque son, es una zona endémica. ¿Qué significa endémico? Significa que hay presencia de la enfermedad de forma permanente, pero y ocurren eventualmente algún caso y eso su sucede eh, como indica la lit literatura, la bibliografía, eh, cualquiera puede remitirse a ella que está disponible en, en, en la web. Eh, la, es, las zonas endémicas que se encuentran en La Paz han generado personas que tienen ya eh, anticuerpos porque han, eh, han recuperado de la enfermedad y estos se utilizan como plasma hiperinmune como parte del tratamiento que se utiliza para las personas que sí padezcan de la enfermedad. Otro de los elementos que se utilizan es la ribavirina, eh, si estamos hablando específico, que eso es un antiviral. Eh, y bueno, otras medidas que son de sostén, el tema de mantenimiento de la hemodinamia, el tema de si el empiezan a presentarse coagulopatías y sangrado, la transfusión de paquetes globulares, que son medidas que ya lo manejan los médicos tratantes y especialistas. Viceministro, quiero agradecerle por habernos acompañado, mucha gente lo está viendo en todo el país, hemos tenido muchas eh, consultas. Eh, para despedirnos, ¿qué le diría a las personas en este momento? Tranquilidad, tranquilidad porque es un evento, es un evento que va. ya estamos epidemiológicamente hablando está en una etapa que, que esperemos que se mantenga durante los próximos eh, igual 7 a 8 días de forma eh, estable no han, no han aparecido nuevos casos nosotros entonces estamos suponiendo que esto se va a limitar a estos casos que se han presentado en, las primeros, eh, en los últimos días de junio que están relacionados al caso 1 y eh, suponer luego de comprobar la hipótesis de que no hay riesgo además en el norte de La Paz una vez determinado eso, haremos un anuncio ofic oficial eh, con el cierre de, de, del evento para eh, calmar y llevar a toda la población en tranquilidad. Y repito, la población con tranquilidad, puesto que las personas que están eh, o que pu pudieran estar en riesgo, repito, las personas que puedan estar en riesgo son las personas que han estado en contacto, ya sea con el caso 1, que ya epidemi epidemiológicamente ya podríamos estar descartando lo todos los contactos, y las personas que han estado en contacto cercano, con eh, los dos galenos que los tenemos en este momento hospitalizados. El resto de la población, con total tranquilidad, no hay necesidad de ingresar al hospital con barrijo, eh, los, no hay restricción alguna en los servicios de salud en la ciudad de La Paz. Viceministro, muchísimas gracias por habernos acompañado, siempre bienvenido a Villa La Televisión. Gracias Gabriela, y pues siempre estamos a disposición y buenas noches. Buenas noches. Agradecer la presencia del viceministro de Salud Álvaro Terrazas desde los estudios de Bellera Televisión en Santa Cruz. A propósito de los resultados y, y bueno, las acciones que se están eh, tomando con relación a la reina virus. Tranquilidad es lo que mencionaba: existe un control con relación a los casos identificados y a partir de ello ya. Eh, tiene una evaluación para ver si, si se habla de una emergencia sanitaria y no, y eso corresponde ya a un nivel departamental. De momento existe ya un segundo equipo, eso es lo que nos mencionaba, en Caranavi para saber cuáles son las determinaciones y si se va a intervenir la presencia de roedores y evitar eh, avanzando con el tema también de las hipótesis que tiene como Ministerio de Salud. 22 horas con 4 minutos, vamos a nuestra primera pausa, que desde con nosotros ya retornamos.